Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 299. La santidad eterna mora en mí. Mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es. No obstante, Dios mi Padre, quien la creó, reconoce que mi santidad es la suya. Nuestra voluntad conjunta comprende lo que es, y nuestra voluntad conjunta sabe que así es. Padre, mi santidad no procede de mí. No es mía para dejar que el pecado la destruya, no es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Se yergue por siempre perfecta e intacta. En ella todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente, porque tu voluntad es que se te conozca. La santidad eterna mora en mí. Amén.